Muy bien, primero que nada, vamos a presentar el título del episodio Y ahora, vamos a armar un poco de espacio para jugar Bien, Mike va a comenzar uno por uno. ¡Ah! Ven aquí. Voy a arrancarte las patas. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Foxy? Uh. <risa> Ahora le toca al verdecito <risa> Ver, has vuelto. Oh, veamos cómo peleas. Este es mío. Oh! Mike está furioso Oh, <laughs> oh, <laughs> ¿Estás bien? ¿Y a ti qué te parece? Foxy, tendremos que repararte a mano. No puedes repararlo con tus poderes. No, los he utilizado para revivir a Frepper. ¿Y cómo van a hacerlo? Creo que veremos algún tutorial en internet. No me toques. ¿Qué? Spring Bonnie. Ya no me digas así. Ahora soy Springtrap. Es mi nuevo nombre. Pero ¿qué? Fredbear, con esos ojos morados. Creo que. No es él. Bueno, ahora estoy solo. Muy solo. Ya nadie me quiere. No sé qué hacer sin mi gran compañero. No sé qué hacer sin mi... hermano. Hermano. Lo siento, Fredbear. Yo lo siento. Springtrap. <ríe> <ríe> ¡Qué rápido! Por cierto, ¿dónde estamos? Nosotros tampoco sabemos. Pero es genial, ¿no crees? Niah, yeah, es pequeño, pero colorido ¿El gris oscuro te parece algo colorido? Um, ¿Qué es el gris oscuro? Ah... Uh.